Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a un nuevo video. Entonces, vamos a hacer la parte del consumo del app. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta que le van a colocar como nombre Consumir App. Tú le puedes colocar el nombre que quieras. La voy a ubicar aquí en los proyectos NOMO, mejor la carpeta aquí en Visual Studio Code yo lo tengo en español si ustedes quieren verlo también en español por aquí voy a dejar una tarjetica donde está el video de cómo pasarlo a español listo ahora voy a abrir entonces la consola lo hago con control n entonces vamos a iniciar nuestro proyecto de una manera muy muy sencilla con npn ini y listo le damos enter y aquí ya nos inicializa nuestro eh, nuestro proyecto y nos crea este archivo pacas.json anteriormente ya habíamos creado el web service de api estudiantes listo de hecho hay una serie de videos en el canal para que pasen y lo revisen por aquí en la parte superior de la pantalla voy a estar dejando el enlace para que vayan y lo visiten vean esa serie de videos y esta sería la parte opuesta cómo consumir una API ya creada, ya sea una API creada por nosotros o una API externa listo, en este caso vamos a utilizar una API externa bueno esto es súper bien este video me lo estuvieron pidiendo varias personas que me están diciendo ay pero ya o sea ya hicimos la creación de la API, ahora cómo consumo una API entonces porque ustedes lo pidieron entonces estamos haciendo este video tutorial. bueno entonces ya tenemos nuestro archivo jason vemos aquí el archivo main que es el archivo de control en este caso yo lo voy a renombrar como app.js porque me acostumbré a trabajar de esa manera listo, aquí estaría el name, la versión y la descripción pues esos datos si ustedes están construyendo una versión lo podrían ajustar, listo ahora lo que vamos a hacer es instalar las dependencias que vamos a utilizar en este proyecto entonces la primera que voy a instalar es npm install nodemon que va a ser el asistente del servidor que va a estar pendiente de cada vez que yo haga un cambio y me refleje inmediatamente los cambios para no estar reiniciando el servidor deteniéndolo, reiniciándolo sino que va a estar súper pendiente para poder eh, ahorrar algo de tiempo listo que a veces en un proyecto en el desarrollo del día a día es muy importante entonces podemos ver que en esta parte de dependencia ya aparece en Notemun, listo que es la, la dependencia que acabamos de instalar con la versión 2.0.7 ustedes deberían de tener una versión similar o una versión superior, listo pero ya aquí se le dice la consola para borrar y otra dependencia que vamos a estar eh, necesitando para hacer este consumo va a ser la eh, va a ser la dependencia de eh, node-fetch, listo entonces para instalar la escribimos npm install eh, node-fetch listo entonces lo que hace es eh, lo que hace eh, lo que, o lo que permite es conectarme a una URL de un servidor externo, o de un servidor remoto y poder consumir esa URL listo consumir esa información. Entonces le damos enter esperamos a que instale y ahora aquí en dependencia podemos ver que ya tenemos lista la dependencia. Bueno, lo podríamos hacer de las dos maneras. Podemos hacer con npm eh, espacio it espacio eh, no fetch, o directamente con eh, npm install listo porque la versión npm i es la versión abreviada o acortada de npm install perfecto Ahí ya la tenemos vamos a borrar esto y borremos la consola también ahora vamos a crear entonces nuestro archivo app.js le voy a, aquí a crear el archivo le colocamos el nombre ya vemos que el nombre que ustedes creen el archivo es el mismo nombre que deben de colocar aquí en, en en el archivo pacas.json voy a colocar de momento un console.log con un hola mundo con el clásico hola mundo para validar de que todo esté funcionando entonces por medio de no voy a iniciar el server nodmund app este app es el mismo nombre del archivo de app.js lo podría colocar con .js o, o como nodmund ya me lo identifica pues no es necesario colocar la extensión entonces lo doy y como vemos ahora ya me está arrojando el hola mundo directamente en consola. Eso es perfecto. Es decir, que quedó todo está bien. La configuración inicial está súper bien. Para detener el server, pues entonces lo dejamos que es con Control-C. Y aquí le colocamos S para detener el server en tal caso que necesitemos detenerlo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer aquí más? Voy a borrar esto. entonces lo primero que necesitamos para instalar la, eh, eh, la dependencia fex vamos a crear una constante con el nombre fex listo y vamos a hacer el require listo entonces igual al require y aquí entre paréntesis comillas dobles vamos a colocar el nombre de la dependencia que se llama no-fex listo de hecho aquí ya me la autocompleta súper bien Entonces ya tenemos el fix que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a empezar a hacer el consumo de la url. Listo. Entonces aquí colocamos fix entre paréntesis y comillas doble Vamos a colocar la url que queremos consumir. Listo. Si ustedes vieron entonces el video de eh, la API. Que construimos de API estudiantes de Node que hicimos con node y sql server entonces podrían utilizar ese enlace ya obviamente con el server inicializado pero si no pues pueden utilizar una url eh, pública de cualquier api yo voy a hacer eh, uso de esta api de apiari listo punto IOT, que me permite documentar las apis más adelante voy a estar haciendo un video de cómo documentar las apis profesionalmente para dejar a un lado lo que se conoce como un contrato de web service Listo, de esta manera documentamos el contrato y dejamos un ejemplo de la estructura que va a tener ese contrato entonces va a ser mucho más fácil eh, para poder trabajar eh, el tema de las APIs bueno ahora con esto eh, o de esta manera pues se, se divide claramente y fácilmente el rol de frontend y de backend listo entonces este, esta documentación le sirve tanto al backend para saber qué estructura la que debe entregar y al frontend pues la estructura que va a tener y la url final listo bueno entonces copio aquí la url me la voy a llevar y la voy a pegar aquí en el, dentro de este fetch listo perfecto entonces este fetch me devuelve eh, una promesa entonces para hacerla para traer con promesa ya tenemos que colocar el punto dem listo y aquí eh, estamos diciendo eh, consulta esta url y entonces vamos a recibir una respuesta vamos a colocar aquí respuesta listo eh, y esa respuesta que está retornando nos va a retornar otra promesa entonces vamos a colocar aquí una función de flecha y vamos a hacer directamente aquí un return de la respuesta .json listo para que convierta eh, o transforme esa respuesta en el formato JSON y podamos accederla fácilmente. Listo. Y como esta promesa me retorna otra promesa, entonces voy a colocar aquí .den y aquí voy a recibir otra variable, que en este caso la colocar en eh, reps. Listo. Y también va a tener, pues, obviamente una función de flecha. Y aquí, pues, de momento lo único que voy a hacer es colocar aquí un console.log con la respuesta para validar de que todo esté funcionando correctamente entonces lo que queremos hacer es que cuando ejecutemos este server eh, aquí en consola eh, nos devuelva los datos que están publicados en APIRI, listo. entonces aquí lo ejecuto y veo que me está arrojando un error 404, no está encontrando la ruta Vamos a ver, eh, vamos a revisar que no está encontrando la URL. Vamos a ver qué puede hacer. Vamos aquí a API. Vamos a ver qué tiene que ver. Eh, Miremos aquí en la parte de text. Bueno aquí me, me da mi API key para poder hacer el consumo. Entonces pues de momento no lo voy a hacer de esa manera. Entonces mejor voy a utilizar otra API que es totalmente gratuita. Eh, que es una API que se llama rec, rec, o sea, rec de required y rec de respuesta y aquí ya nos provee una, unos, unos unos verbos que podemos consumir con método get, post, put, patch, delete listo, entonces vamos a hacerla fácil vamos a coger aquí el get listo, entonces vamos a, aquí está la, el enlace voy a darle clic derecho copiar enlace para aquí nos copia el enlace directo, aquí en la parte inferior podemos ver el enlace completo y aquí solamente una abreviatura o entonces sea, reemplazo aquí la URL que ya teníamos listo, voy a guardar inmediatamente un refresca identificó el cambio y vemos que ya está trayendo absolutamente todos los datos que tenemos directamente en la API listo, de esta manera tan fácil podemos hacer un consumo de una API, es muy cortico el video muy sencillo entonces de esta manera podemos crear nuestras aplicaciones y consumiendo apis listo o publicando apis ya si la parte de la publicación o la creación ya la hicimos anteriormente entonces aquí solamente necesitamos estas dos dependencias bueno esta dependencia que es no fetch listo y para pues, el no opcional listo el código es super cortico son 6 líneas 7 con el require listo ya, si de pronto aquí les quedó alguna duda con esta parte de las promesas, eh, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Eh, Expresen ahí, háganme saber si tienen dudas, si les fue bien, si este video les ha gustado. Y me los leo en la caja de comentarios. Bueno. Bueno, bueno, bueno, vamos a ver qué más hay aquí, qué más podemos decir. Bueno, pues nada, pues ya aquí vamos a hacer... Eh, eh, pues ya aquí la invitación queda abierta que te suscribas al canal si aún no estás suscrito a que me regales una manito arriba si este video te ha gustado te ha servido te has, eh, ha sido de utilidad y eh, por aquí en la parte superior voy a estar dejando la lista de reproducción de los videos de Node.js y SQL Server cómo crear la API por si no lo han revisado y lo quieren revisar para que complementen este video y tengan todos los conocimientos de Node.js listo bueno aquí como para recapitular pues ya tenemos este console.log si queremos acceder a un dato como tal pues directamente le hacemos reps y el el nombre de la clave que es en este caso page listo lo voy a dar grabar aquí miramos la consola y aquí ya me sale directamente el 2 listo que sería la página 2 y si quiero acceder por aquí a la data pues sencillo, hago lo mismo reps.data y como esto es una raíz de, de tipo objeto entonces tendría yo que hacer un for each un for para recorrer esa información pero de momento voy a colocar aquí la posición 0. Punto, y voy a tomar un campo de esos que sería email como para manera de prueba, pero ya saben que deben de hacer un recorrido de esos datos porque ya que eso nos está retornando una red y aquí podemos ver que está el, el email que nos está devolviendo el web service en la posición 0 listo eso sería todo por hoy les agradezco muchísimo y nos vemos en un próximo video